Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, bueno, de las vacaciones es la el primer día que tengo un poquito de cobertura ya para decir, venga, tengo aquí una buena wifi para enchufaros el vídeo, un vídeo muy rápido porque me tengo que ir a cenar, eh, bueno, a ver, cenar ya hemos cenado, pero nos tenemos que ir a gambetear, ya sabéis lo que pasa en el verano, cuando hay bifes por ahí, entonces, bueno, eh, lo último que publiqué, el último vídeo, pues teníamos este eh, que decía yo aquí, recordáis, aguantará, y fijaros, si sí, ha aguantado, pero acá estás. Ahora, bueno, vamos a mitad del canal, es lo que hemos probado de momento, y rebotaremos o seguiremos bajando. Mm, mm, mm, en cuatro horas, si lo vemos en cuatro horas, veremos que, bueno, pues estamos en una zona muy cercana al 50%, que aquí reboto, aquí reboto, aquí de momento no ha rebotado y lo ha traspasado, pero es que estamos en fin de semana. Pero bueno, vemos esta otra caída que hubo aquí, luego rebotó y se fue para arriba. Eh, y bueno, que esta zona que aquí fue resistencia, ¿veis? Entonces, bueno, más o menos está yendo a ese... A ese puntito en cuanto a RSI si lo vemos en una hora, evidentemente, todavía nos queda un poquito para llegar a la zona de desgaste. ¿En qué me fijo yo? ¿En qué me suelo fijar? Bueno, pues lo ponemos, lo vemos, ¿vale? Eh, y es esto. Hemos tenido varias cosillas, ¿vale? Bastante interesantes. Eh, bueno, en estos días, la verdad es que han estado muy, muy bien, a pesar de estar de vacaciones, pues algo un traizace, sí. Me... ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué no si estamos para eso? <ríe> para tradear. ¡Copón! Bueno. Aquí teníamos una pequeña subidita, veis en el precio, y sin embargo aquí el RSI bajaba ligeramente. Entonces, bueno, teníamos ahí, ahí, ahí, ahí ese pequeño aviso que nos decía caemos, vale, y efectivamente caímos. Bueno, a partir de aquí ya que hemos hecho, pues formar un canal, vamos a verlo de aquí bastante más claro. ¿vale? Tenemos ahí ese canalillo, ta, ta, ta, ta, hemos ido a la parte de arriba, tocamos, bajamos y... Estamos ahora apoyándonos el 50% del canal. La pregunta es: cuando vuelva a subir, más o menos, a la parte superior del canal, en el punto que le toque, no sabemos exactamente en cuál será. Si no hace un segundo bote, veis que aquí llegó, hice un segundo bote y ya subió. Puede que haya llegado, a un segundo bote y luego ya suba. O yo qué sé, lo que quiera hacer, pero bueno, en principio es eso. Eh, porque luego había otras teorías que ahora la vamos a ver. Y, y, qué, ¿Y qué hacemos en función de lo que veamos? Bueno, pues. Eh, si hace un segundo bote, pues bueno, pues a partir de ahí ya veremos, pero lo ideal es que no perdiese este 50% de este canal, pues que bueno, que ha ido respetando bastante bien, ¿vale? se tiene que venir abajo, bueno, pues bueno, no pasa nada las entradas que tengamos, ya las mejoraremos y punto paciencia y esperar eh, en Máximen, estos días que vienen tenemos una semana bastante peligrosa, esta semana ya estaremos por aquí haciendo el gambeteo eh, entonces bueno, en cuanto a Bitcoin teníamos y había varias teorías que estaba viendo por ahí, pues bueno, pues que aquí teníamos una zona horizontal y que en realidad estaba haciendo un triángulo que máximos descendentes, mínimos en la misma zona, entonces que rompería la baja no ha dado ni tiempo a eso, es decir, ha roto la baja pero formando de momento otra figura completamente distinta a ese triángulo eh, que había. De todas formas, esto, esto es en una hora, ¿vale? Si vamos a cuatro horas, eh, bueno, pues ya vemos ahí cómo está la cosilla. Eh, bajo, subo, bajo. Eh, toca, subo. Ya veremos a ver si es así. Eh, o si todavía me arrastro un poquito ahí como una perra para abajo. Eh, una vez que llegue a ese punto, importante, 50% del canal, vemos cómo aquí... ¿Veis? Fue resistencia, aquí fue resistencia, aquí fue resistencia, aquí fue un soporte, aquí lo ideal es que fuese un soporte y nos fuéramos por arriba. Por lo menos ir a tocar otra vez la zona de 23. ¿A partir de ahí para arriba? Bueno, pues Dios dirá que toca volver arriba del canal. ¿Veis que aquí lo hizo? es como aquí subió 50% y nos fuimos a la parte superior? Pues... Es bastante probable que podamos hacer eso y luego ya caigamos a la parte inferior. ¿Por qué? Porque posiblemente dos o tres días antes de la decisión de la FED, del día 28, ya sabéis, tenemos 25 y 26 por un lado con el tema de eh, del calendario de si vamos a subir los tipos de interés, que bueno no, no parece ser que vaya a cambiar demasiado el panorama... Lo importante es lo que nos vayan a decir eh, el, el 28, el día 28, decir, ¿estamos en recesión? ¿No estamos en recesión? ¿Y cómo se lo toma el, el mercado? No porque a, a nadie le vaya a sorprender, ¡Ah, estamos en recesión! ¡Ah, terrible! No, no, sino porque simplemente se aprovecha, se, se, se va a especular en esos momentos y ya está. Van a limpiar a la gente y punto, punto, punto. Entonces hay que tener mucha templaza para aguantar el latigazo e intentar mejorar posiciones si es de recibo y si es posible mejorarlas, ¿vale? Eh, esto en cuanto a Bitcoin, el resto de las altcoins pues se han estado bastante moviendo bastante bien en estos días, tampoco me quiero enrollar la dominancia de Bitcoin, importante veis cómo ha ido cayendo ta, ta, ta, ta. ahora, en, no ha llegado todavía al punto que habíamos dicho ¿no? en 41 y medio, no ha llegado ahí ha, ha intentado rebotar y ahora vuelve a caer pues posiblemente vuelva a caer a esa zona me eh, estaría bastante bien que siga cayendo de tal forma, bueno, pues que las altcoins pues le siga dando todavía un pelín de respiro ya os digo, hasta ese... Estos días que van a estar el mercado bastante tonto Van a intentar aprovechar la coyuntura Así que eh, estaros muy, muy atentos Porque, eh, bueno, pueden Darnos a sorpresas eh, Por otra parte, el USD Muy bien, el USD, el títer eh, Cayendo en su dominancia, bueno, ahora está aguantando Aquí una zona de soporte, pues una banderita Para seguir cayendo a la media de 200 Ojalá fuera o fuese así Ya veremos a ver, porque eso significaría Pues que Bitcoin nos daría ese respiro De, de todas formas, no obstante También os digo una cosa, eh lo que yo pienso, bueno, simplemente, eh, vamos a irnos a esta otra gráfica, vamos a ponernos en diario, ¿vale? mm -hmm. Lo que yo creo, ¿vale? El canal, la rose line, es que, primero, esta línea de tendencia roja que tenemos aquí, ¿vale? Que viene desde toque, toque, aquí casi llegó, aquí casi está llegando, no sé si la vamos a romper, lo ideal sería romperla ahí la, por la zona de 28, y creo que esto es posible, ¿Vale? A partir de mediados de semana. Mediados de semana que se pueda producir. Eh, quizás me estoy mojando mucho, ¿no? Pero creo que es probable, ¿vale? Creo que es probable que, que se toque. Es que el objetivo de, de este canal y de romper este máximo que decíamos aquí, que había que romper esta zona de aquí. De momento hemos tocado ese máximo. Nos hemos retrocedido a, hemos retrocedido un poquito. Eh, muy poquito todavía. El objetivo sería ir a por esa zona, ir a, a reclamar ¿no? este, este antiguo soporte, a tocarlo por lo menos como resistencia. Ahora vamos a hacer una medición importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay gente que está un poquito cagada con esta caidita, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? A nuestro amigo Figo, ya sabéis que a mí yo me gusta a mí lo Figo. ¿Y hasta dónde podemos caer? De momento 0.38, 0.50. Suelen, suelen ser bastante normales en un momento de una, de una subidita. 0.38 estamos, está intentando aguantarla. 0.50 estaría en los 21.600 aproximadamente. Eh, si nos vamos al Golden Pocket Pro, media de 200, ¿vale? Pues ahí lo tendremos en la zona de los 20.900. Eh, no sería tampoco una gran caída, ni mucho menos, ¿vale? En el caso de verlo en diario, ¿vale? No os coincidiría pues toque a la EMA20, zona de 50, eh, toca a nuestra línea Nitro, zona de eh, Golden Pocket. Eh, por otra parte, en, en una hora, ¿vale? la misma medición, Igual vamos a ver si nos va con alguna media, no porque ya estamos a la de 200, que es en la que tenemos que eso, recuperar como está recuperando y a partir de ahí intentar eh, seguir al alza. Vamos a ver porque eh, tenemos un toque, dos toques, no sé si en esta zona ya romperemos al alza o todavía nos quedará bajar un poquito más e irnos a una sobreventa total. Para eso ya sabéis lo de siempre, medimos aquí, ¿vale? Lo toque ideal es que ahora vaya a hacer el toque a la parte de aquí, a la parte superior. Y después a lo mejor sigue bajando, lo rompe al alza Y bueno, ya veremos a ver eh, Por otra parte, si vemos la figura Que estamos haciendo aquí También, vale, pues Podemos formar una medio cuña Aquí, tacata Tacata Más bien canal paralelo, más Va cerrándose un poquito, pero bueno, tampoco nada del otro mundo, vamos a ver si necesita volver A tocar para luego ya subir En fin Mucha paciencia, hoy es sábado, tampoco hay mucho más que rascar, sábado, sábado día de altcoins, que no sé si se habrán portado bien o mal, ha habido un poco de todo, estos es altcoins contra Bitcoin, estos es altcoins contra el USDT, pero vamos que estando Bitcoin como está, bueno, tenemos aquí a PON, los Axis, subiendo un 9,90, se han estado portando bastante bien en estos días, igual nuevamente la zona de compras que teníamos marcada ha sido clave, y desde pues, el centro de la zona de compras, eh, era un 41% lo que digo siempre no cuando llegamos a una zona de este tipo ¿qué pasa? cuando entramos en ella sabemos que tenemos una compra arriba una compra en el centro, otra compra abajo eh, aquí nos hubieran entrado solamente dos compras la tercera compra no se, no se hace pero bueno, con estas dos compras de vuelta, un 41% que ha hecho pues yo creo que está bastante, bastante bien ¿vale? bastante bien así que bueno, eh, y dices, bueno, ¿en qué punto hubiera vendido? pues eh, si lo tenemos bastante claro además no, lo, ha hecho, lo ha hecho de libro, porque lo tenemos aquí ¿veis? De primer apoyo, subir antes de romper a la baja, pues ahí lo teníamos, y justo ahí pan, pan, está haciendo un doble techo, es posible que se nos venga otra vez abajo, así que bueno, paciencia, hay bastantes cosas en el mercado, muy, muy interesantes yo os sigo de vacaciones, espero que todos estéis muy bien, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe, chao, chao